de vivir en un mundo donde se cree que los roles de género, las imágenes de que tenemos de qué es un hombre y qué es una mujer, vivir en este mundo implica que estamos continuamente meten, metiéndonos dentro de estos cajones o estando metidos. ...en cajones por las situaciones. Y hemos estado planteando que tanto... ...hombres como mujeres... ...están sujetos a... ...formas de violencia contra su ser... ...para que quepan... ...en estos cajones... pero los cajones son muy diferentes, obviamente. ¿Cuál es la forma del cajón? La forma del cajón es todo lo que pensamos que es una mujer y es un hombre. Y en la división de identidad, la división de roles, la división de posiciones, vemos que la posición de la mujer, la manera en la que se ha construido el rol de género de la mujer, es de atraer, de agradar, de ser bonita, de usar una forma de poder no coercitivo que es el poder de la belleza es el poder del objeto un objeto como imán puede atraer y esta es una forma de poder mientras los hombres, aun si tengan toda la sensibilidad y empatía y, y afecto y ternura en el mundo, tienen otro cajón y la forma de construir la masculinidad está conectado con violencia, dominar, imponer. Mientras la forma de construir de la femi femineidad es otro Y en la siguiente sesión vamos a, a explorar las implicaciones de las visiones y formas de masculinidad que hay. En esta sesión vamos a enfocarnos en el impacto a un ser humano tener que ocupar el cajón de la mujer y vamos a empezar hace dos años aproximadamente con una biografía que tenemos bastante detallada de una mujer llamada Amra Pali Amra Pali, Amra Pali fue excepcionalmente hermosa, una mujer excepcionalmente bella y cuando lleg llega a la edad de que los padres o el padre considera casarla con quien va a ser su esposo, tiene un dilema. Muchas, muchos hombres eminentes en la ciudad han escuchado, han visto y quieren casarse con ella. Es excepcionalmente hermosa Y él llega a un punto en que él no quiere ser responsable de haber tomado la decisión con quién casarla porque... Cualquier persona elige va a estar creando muchos enemigos con los demás. Así es la situación en aquella época en la India. La ciudad donde vive se llama Vaishali. Es una de las primeras ciudades en la historia que tiene un tipo de democracia. Y él decide, siendo listo, piensa si yo someto el dilema a la comunidad, al municipio, la, al comité, que ellos tomen la decisión, entonces yo, yo no tendré bronca <risa> con las personas que no tenían, no eran elegidos. Va frente a la colectividad Y ellos también habían escuchado de ella Y le dicen, tráela Que la veamos Él trae a Amrapali, su hija Querida Y entra en la colectividad Y la piden voltearse para que puedan ver todos los lados y después ella puede ir a la casa y el comité habla entre ellos y dice al señor, esta es una joya de una mujer, las joyas de mujeres mejor pertenezcan a la colectividad. O sea, va a estar disponible para el disfrute de quien sea, lo que podemos llamar cortesana. El padre ve las consecuencias de haber tomado este paso, pero ya no hay paso para atrás. Y va a la casa. Y está completamente como destrozado Y Pali se acerca a él Y le pregunta, papá, ¿qué pasó? Y él le explica que tú eres una joya de una mujer Y yo te tengo que pasar a este estatus de cortesano para ser disponible para el disfrute de todos. Y él, ella le dice, pero ¿qué pasó? ¿Tú has caído bajo el poder de, de otros? ¿Perdiste tu independencia? Dijo, no, esta es la decisión de la colectividad. Y ella dice, papá, no te preocupes, vamos a entrar en un acuerdo. Cinco condiciones, ellos cumplen estas cinco condiciones y yo voy. Necesito mi propia casa, solo un hombre puede entrar de una vez. 500 pesos, no son pesos, es, son pedazos de oro para poder entrar. Y unas otras otras condiciones, como que si cuando están investigando, como la policía está entrando a investigar, no pueden… Inve ah sí, esto es el cuarto. La policía o las ¿no? autoridades no pueden entrar en mi casa para siete días. Y finalmente nadie esté vigilando quién entra y quién sale y ella pone estas condiciones, no está en una posición de poner ninguna condición, pero pone estas condiciones, y la colectividad piensa, bueno, sí, está bien, va a necesitar su casa, y sí, 500, pues va a necesitar ropa y, y vestimenta adecuada a, a su función, y así acepta. Y ella empieza su vida así. Y la gente, los hombres entran y salen. Y el texto dice que muchos de los hombres, ella fue una mujer tan impactante, tan imponente, que muchos de los hombres no podían cumplir la función para la cual llegaron y se fueron fue una mujer muy imponente, no solo hermosa y en algún momento en el texto pasa el tiempo y ella ya tiene cierto tiempo con esta función tiene ciertos recursos invita a a artistas de diferentes reinos que le pinten imágenes de hombres famosos en las paredes de una sala que ella tiene ellos pintan, dice exactamente tal como aparecen, yo quiero ver Han pintado, ella se viste y ella va y ella repasa las los murales, preguntando ¿y quién es él? Ajá ¿y cómo es él? Ajá ¿y él quién es? ¿Y él quién es? Ajá y ella mirando uno era un rey y dice, Ah Quizás él con él podría tener una relación. Y efectivamente entra en una relación con este rey. rey. Y la historia continúa. Y hay elementos que son muy alejados de nuestra experiencia. pero lo que es estar en la mirada, existir como un objeto de consumo visual, es una experiencia que yo creo todas las mujeres aquí hemos tenido, ¿sí o no? De sentir la mirada, que nos trata como una cosa para estar evaluada. ¿Hay, a, ¿Hay alguien que no lo haya experimentado? Entre las mujeres, ¿los hombres lo han experimentado? Es una manera en la que se comunica Tú eres el objeto Yo soy el sujeto Es sutil Y no tan sutil Tampoco Y cuando manejamos Estas dos posiciones Sujeto, objeto la posición de tomar decisiones, de poder personal, de actuar, de elegir qué quieres, qué vas a tomar tú. Amrapali estaba jugando con esta posición, volteando la mirada. Y, ni el texto en lo que la biografía aparece, ni yo en esta presentación quiero estar usando esto como un modelo a seguir. Porque una vez hemos vivido lo que hace a nuestro estatus de una persona, estar paralizada en la mirada de alguien que está evaluando, ¿la tomo o no la tomo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con ella? Una vez hemos vivido esto, definitivamente no queremos pasar esta experiencia a otra persona. O si hay alguien, algo en nosotros que sí si quiere hacerlo, paremos. Espera, espera. No, vor, no va por ahí la cosa. Voltear una relación, una posicionalidad abusiva, no de esto se trata. Es exactamente como hemos llegado a este punto. Cuando tenemos esta división de poder, esta división de posición, Primero necesitamos reconocer sus manifestaciones, cómo los objetos intentan recuperar y proteger su integridad como personas. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos? Una muy, muy común. Es de identificar, hay una forma de poder que puedo utilizar. Es este poder de atraer. El poder despertar atracción o deseo en el otro. Esta es una de las estrategias que tenemos. Y también es una de las maneras en las que se reproduce. A la misma vez, cuando tenemos roles de género donde la atractividad, principalmente del cuerpo, pero también de la personalidad ¿cuánta importancia en tener el cuerpo un cuerpo atractivo un cuerpo que corresponde y es un cuerpo si contemplamos lo que es un cuerpo como ideal de mujer. Otra vez estamos en las cuevas con los neandertales. ¿En cuál funcionalmente sería bueno en una mujer? Que pueda... Sostener muchos niños, tiene caderas amplias para que se salen fácil y dar a luz, dar mucha leche. Y estamos con este, este, ideal, este ideal, este ideal, este ideal de grandes senos y cadera amplia. ¿de dónde viento? ¿de dónde estamos viniendo? solo para nosotros como ver qué, ¿qué, es qué es esto ¿qué es esto? ¿qué es esto? para tomar este paso atrás y preguntarnos ¿Qué estamos haciendo? Y lo estamos haciendo. ¿Y cómo nos miramos si no conformamos a esto? Este es el cuerpo que tenemos. Este es el cuerpo de una mujer, ¿y qué? Pero ponemos muchísimo significado. ¿Y cuántas veces a las niñas la etiqueta de aprobación o el adjetivo para, para que tenga confianza, para que tenga buena autoestima, para se siente bien qué bonita eres cuando me ordené la eh, la familia de, de el, la esposa de mi hermano mi cuñada ¿no? eran cubana, la familia cubana y yo fui la única persona en mi familia que hablaba un poquito de español en aquella época y tuve una relación muy, muy cálida con toda su familia y ellos sabían que iba a hacerme moja y que era algo especial y sabían que era budista sin tener muy claro qué era esto, pero moja y está bien y cuando iba a regresar a visitar la familia muy, muy lindos, me, me organizaron una cena para felicitarme. Y yo recuerdo cuando yo entré y fue la primera vez que su mamá, la mamá de mi suegra me vio, yo vi en su cara, no sé, quizás no supo o no realmente imaginaba cómo iba a ser el impacto visual de verme rapada, quizás ella no supo, Y yo vi en su mirada como el horror. <risa> <Sí>. <risa> ¡Qué bonita te ves! Así me dijo. Y de su parte fue un gesto de muy bonita intención de, de que yo no sienta que, a pesar de de repente ser muy fea, <risa> que no me sienta fea. Pero ¿cuánto valor ha de haber sido in, invertido en la apariencia física para que esto fuera lo que a mí me iba a consolar. <risa> y cuando todo esto se lleva a cabo dentro de un contexto, no solo de consumo visual, en las revistas sino donde la construcción de la masculinidad incluye mucho permiso de actuar como depredador y quitamos esta capa, digamos, nunca va a llegar a este extremo. Cuando tenemos esta división, cuando hay situaciones donde mujeres que han internalizado, que hemos internalizado, lo que nuestro valor mora, en estar atractivo, aceptado, comprado, casado, ligado, elegido por un hombre, vinculado con un hombre, cuando esto es el, la dinámica en la que vivimos, hay que caerle bien, no hay que, no hay que crear demasiado tensión o demasiado ruido, el dicho calladita, Objeto visual, voz. ¿Quién tiene la voz? ¿Quién se ve bonita? Empezamos a dividir estos roles. Yo recientemente estuve en un retiro budista, no de nuestra comunidad, de, de otra comunidad, participando y hubo una, varias veces se abrió para preguntas. Y no sé si fue la primera o la segunda vez, yo empecé a contar. Porque los retiros budistas siempre tienen más mujeres que hombres, siempre. Y si el maestro invitó preguntas, yo estaba enfrente porque pusieron las monjas enfrente, estaba enfrente, así que no ves todo, pero se oye voz de un hombre, voz de otro hombre, voz de otro hombre, voz de otro hombre. Yo conté hasta ocho. Y finalmente yo ya me volteé. Es este retiro, yo pensé que hubo muchas mujeres, ¿qué pasa? No, efectivamente, principalmente mujeres, pero... Quien se siente invitado, quien no se siente invitado, también es cuestión de estas posiciones. Donde yo fui a la universidad, fue una universidad que había sido eh, solo para mujeres durante las, el primer siglo II, no sé cuántos siglos fue una escuela buena muy buena que recién había iniciado este giro de aceptar hombres y hubo cada dos mujeres un hombre y estaban intentando como igualar un poquito la población y cosa que esto implica es que era un poquito más fácil para los hombres tener un lugar en la universidad, porque estaban como... Y es una universidad de mujeres, y quizás no tantos hombres quieren realmente ir a esta universidad, porque no es esto una universidad de mujeres, y además tiene nombre de mujer la universidad misma, y además mucha reputación de ser un lugar muy feminista, o sea, no, tanto, no tantos hombres estaban solicitando. Así que hubo cierto desequilibrio en el, ¿cómo decirlo?, en el nivel intelectual de entre las mujeres y los hombres, porque como por la, los procesos de, de admisión. ¿Mm? y fue muy, muy notorio, y todas la, se habló de la dinámica abiertamente, que además fue una universidad donde no hubo grandes lecturas, casi todas las clases tenían un límite de 15 personas, todo como un diálogo. Y fue realmente cosa tremenda, que cuando se abre para discutir un tema quien agarraba el micrófono y empieza a dictar y exponer y, y opinar, eran los hombres, los chavos, y las chavas. Porque la, hubo una desigualdad en el nivel de las aportaciones. Y fue cosa muy, muy obvia. Y esto suele pasar. También por la desigualdad de poder real, saliendo de las clases, sales, sales al mundo de trabajo y si vives en una sociedad donde la imagen de un ejecutivo, la imagen de un cirujano eminente, la imagen de una persona bien formada es masculina, es masculina. Si esto pasa, como mujer, ¿dónde te posicionas? Si tú ni siquiera cabes en la imagen de lo que es una persona eminente, poderosa, con autoridad, ¿cómo después...? Si tú llegas a tener cierta formación, ¿cómo tú manejas el poder? ¿Vas a imitar el, mane el manejo de poder masculino o vas a encontrar una nueva forma? ¿Tienes el espacio de, de encontrar una nueva forma? Todos esas son cuestiones que entran en rol roles de género y las formas de sufrimiento que vivimos solo hay que leer las noticias, los feminicidios. La experiencia de no poder salir sola en la calle en la noche, no, es peligroso. ¿Dónde tienen sus raíces? ¿Cómo se reproduce? ¿Cuáles son los mecanismos de continuar viéndonos así? ¿Cómo son las formas de sufrimiento? Yo sé que es fuerte y es doloroso, pero si no miramos, difícilmente lo cambiamos. Y si lo miramos como un problema que está siendo producido allá afuera, en quienes diseñan los, las revistas, ni modo que lo vamos cambiando. Y esto es para que nosotros vayamos, nosotras vamos mirando en qué sentido nuestra manera de ver a lo que es una persona inminente. Quien escuchamos, cuya voz aporta cierto legitimidad en nuestra propia oído, cómo nosotros mismos nos vemos, cómo nos comparamos con otros cuerpos femeninos. Tenemos muchos puntos de entrada para empezar a ver cómo esto se está reproduciendo. Identificamos dinámicas absolutamente destrozantes, descalificantes, violentos. Estamos participando. Y esto indica que nosotros estamos en una posición de empezar a hacer cambios. Cambios que vamos a tener que hacer en todos los frentes que hay. En cuanto a imágenes, en cuanto a relación con el cuerpo, en cuanto a legislación, en cuanto a cambios económicos, en todos los frentes vamos a necesitar que estar identificando y trabajando. Y... No todos podemos estar en todos los frentes, pero ir haciendo visible las dinámicas, problematizando, identificando dónde yo estoy participando y cómo yo salgo, cómo creamos espacio para otra visión de nuestras cualidades de nuestro valor que no esté basado en género y sobre todo en esta visión de lo que implica ser hombres y mujeres